En el pleno de mañana, Izquierda Unida presenta una moción contra la, la precariedad laboral de los investigadores y las investigadoras andaluzas. Moción que, que ha llegado vía investigadores e eh, investigadoras de la Universidad de Córdoba y es fruto de que desde el año 2010 hemos perdido a 10.000 investigadores en, en nuestro país y fruto de los, de los recortes pues se han dejado de, de invertir casi 3.000 millones de euros en investigación y desarrollo. Y se da la, la circunstancia de que en nuestro país y en Andalucía formamos a grandes investigadores, invertimos muchísimo dinero en esos investigadores a los que estamos pagando mal y no les aseguramos un futuro laboral y luego, pues esos investigadores tienen que emigrar al extranjero porque aquí los contratos se les acaban, no se les da continuidad y son otros países los que se ven beneficiados del de resultado tan bueno de esos investigadores. Que, bueno, pues se puede comprobar en la producción científica de cualquier universidad el ranking en el que está nuestro país. Creemos que hace falta revertir la situación esta. Creemos que es, urgente, que es urgente volver a invertir en investigación y desarrollo y que hay que hacer un pacto por la ciencia de manera que podamos permitir que estos investigadores y estas investigadoras pues puedan trabajar en condiciones laborales dignas y asegurarles un desarrollo profesional adecuado. Y en esta moción instaremos al Gobierno a que se tome medidas y también a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad como tiene que hacerlo y que cumpla con los compromisos que en su momento adoptó.